Ha checado tus amigos, y amigas, que siempre te acompañan, cuando malo les inquietan, eh, cuando ellos amigos lo necesitan, siempre en tus viejas ha eh, checado tu sonrisa, ha checado el momento de ser tú, ha checado tu alegría, ha checado esos. El yo. No, no ha llegado la palabra Ha llegado el sentir No, no mereces más así Porque puedes hacer esos versos que tú has checado lo que dijo, Han sido más felices que yo Ha buscado tu sonrisa Para hacerlo más vivir No, no, no dejes así porque siempre vas y consigues lo no, que Te propones, no, no, no digas que no oh, Achecar a tus amigos y no digas que que te acompañan no Siempre vas y vas haciendo Porque siempre puedes con esta sonrisa No, no digas que no oh, Porque si puedes hacer tu sonrisa No, no me no digas que no oh, Siempre puedes hacer lo que te propongas No, ha llegado la palabra, ha llegado el momento, que yo, ni lo no, ni, no, ni, no, ni para que lo más feliz no te no te no te no no te no ¿No? pues hace eso de pues que tu vida seas tú no ha llegado tu sonrisa ha llegado tu momento de tú ha llegado tu momento ha llegado esa palabra, no ha llegado la palabra ha llegado la sonrisa que tú no ha llegado esas veces ha